Hola pelados, hoy en este video van a ver una de las mejores partidas que estuvimos ayer peleando en el top global, en esta partida en específico alcanzamos a llegar al top número 23 si no estoy mal, fue una de las mejores así que por eso se las traigo hoy, si les gusta así tanto como me gustó a mí, no olviden dejarse el like para saber que les gustó pelados y seguirles trayendo más videos como estos al canal, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campanita, habiendo dicho eso los dejo con el video pelados. ¿En qué top quedamos con esa...? Dos veintitrés vienen dos para la izquierda, creo. Me parece. Sí, por la, izquierda, por la izquierda. Tres, tres, tres. Pasó uno al garaje. Uh -huh. Ya que se Nada. Claro ¿Cuáles bueno, están las ¿En casitas la... En la casita que... petrilla la... la... <tú> Ya puedes rusher ahí, Yurani Creo que hay uno ahí Primera creo. sangre Asesinato Dios. doble ¿Ah? Aquí tengo uno, Yurani, seguime Piñitas que tienen justo delante Asesinato doble, buena, buena. Los A2, los A2, los A2. Me Primera sangre, eh, ah. <risa> ¿Ya lo viste? Están toda a la izquierda en las cajas. Si tienen un franco lo, lo desbaratan ahí. O una Soca arma adelante. Saca delante de mí. Ya se devolvió. 126. Se encerró. Ay, qué mentira esta pared. ¿Cómo se puso así de feo, weón? Primera sangre. Ah, mentira, tío. Encerro ahí, tom, tiro. Asesinato triple. Tengo muchas... Dios mío bendito, por Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado ahí? Dios mío bendito. Dale, ataman. Gracias por para por perdón. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. lo Gracias. Estamos No importa, no importa. Estamos Esta es la casa. 50. 50. Vamos, vamos, vamos No importa. partida estuvo potente. Ya estuvo buena, buena. ¿En ¿Qué top quedamos con esa? El top 23. helados quedamos en 130 estrellas. Y 130 estrellas son... El top número... Porque tiene nueve. Mucha granada. Ay, Pero cuando jugamos contra, contra... Cuando ha jugado contra nosotros no, no ha hecho tanto daño así. Como ah, que, y, y también porque, porque, tiene, porque tiene, tiene muy poquitas partidas.